Bienvenidos a este nuevo video de Criptozoología Para mí es muy importante mostrarles la historia de las criaturas ocultas del mundo Pero quiero mostrarles mi figura del Teranodón de Texas Esta figura es exclusiva de Japón Salió en una colección que, que fue publicada en una revista paranormal en aquel país Recuerden que todas estas figuras las traigo eh, por parte de Zen Market que es un sitio web en donde pueden conseguir muchos artículos japoneses en mi caso yo estoy pues trayendo las cosas de criptozoología, de monstruos, de criaturas increíbles que acá en América y en Europa no existen así que las traigo por Zen Market y bueno esta es una de las piezas increíbles que solamente pueden encontrar en aquel país y pues ya les había dicho que por esta plataforma de Zen Market Pueden adquirirlos, así que acá abajo en la descripción del video les dejo el link de Saint Market. Mientras tanto, pues vamos a conocer la historia no del Teranodon de Texas, pero sí de una criatura increíble, voladora, que tiene que ver mucho con esta figura. Es el Thunderbird. Así que vamos a iniciar este video de criptozoología Oxlack. Comenzamos. Estás a punto de entrar al mundo oculto de la criptozoología Oxlack. El nombre de Thunderbird fue retomado desde las leyendas nativas de América del Norte ya que hace representación de una figura de gran poder una especie de deidad a la cual se le debe de rendir culto en la criptozoología, este término es mencionado a un tipo de criatura con la apariencia de una gigantesca ave no identificada. La historia cuenta que los indios americanos del Medio Oeste veneraban una gigante ave rapaz la cual llamaban Rock, que es mencionada en leyendas y tradiciones orales de aquellos nativos que aseguraban haber visto este impresionante críptido. Si bien es cierto que ha habido a lo largo de la historia ciertas especies de aves de grandes alas, los restos fósiles indican que solo hubieran podido pertenecer a épocas prehistóricas o en la era de los primeros hombres. Hoy en día bien podría considerarse seres dignos de la mitología o leyendas, pero el Thunderbird asombrosamente puede ser una realidad, ya que en tiempos modernos han sido observados en distintas ocasiones. Uno de los mayores investigadores de esta criatura es Mark A. Hall, que ha dicho que el ave se distingue por su enorme tamaño y capacidad de elevarse mucho más alto que cualquier ave de la que se tenga conocimiento hoy en día. También afirma que la mayoría de las ocasiones el color de este críptido es oscuro. El Thunderbird a menudo se asocia con los pterosaurios, término de un ser de la era del periodo triásico que significa ave lagarto con alas que son mezcla de membrana de piel y músculo estirados en sus ángulos y un largo que podía ir desde los 3 metros hasta los 5 y medio. Sin duda, una criatura increíble. Algunos de los primeros reportes oficiales que se tienen registrados sobre esta criatura datan del año 1890, cuando unos vaqueros originarios del estado de Texas dijeron haber atrapado una criatura enorme parecida a un ave con alas semejantes a las de los murciélagos y con un rostro similar al de un reptil. Se dice que después de haberlo matado, los vaqueros arrastraron el cadáver hasta la ciudad más cercana, donde se dice que lo colocaron con las alas extendidas a lo largo de un granero, provocando gran impresión en todos los habitantes de la región. Existen rumores de una posible fotografía que daría cuenta de la veracidad de este hecho. Sin embargo, hasta el día de hoy se cree que que ha sido manipulada. Muchos años más tarde, el 8 de abril de 1948, en una región del estado de Illinois, tres hombres miraron al cielo y vieron lo que parecía ser una especie de avión. Sin embargo, después de poner más atención, se dieron cuenta que los movimientos se parecían más a los de un ser vivo que a los de un objeto inanimado. Algunas semanas después en otra región del mismo estado, un hombre y su hijo vieron a lo lejos lo que les pareció al principio como una criatura muy parecida a un ave, pero que volaba a una altura mayor a 150 metros de altura y cuya sombra parecía más la de una avioneta. En el estado de Missouri hubo habitantes asustados que escribían al ayuntamiento de la ciudad para que hicieran algo al respecto, de los avistamientos de enormes aves, por temor a que pudieran hacer algún tipo de daño. Se dio la orden de poner trampas en diversos puntos estratégicos, sin embargo, no hubo registro de la captura de alguno de estos enormes monstruos voladores. Uno de los encuentros más comentados con esta criatura ocurrió en 1977, en Longdale, también localizado en Illinois. Era de noche y tres chicos se encontraban jugando en el patio trasero de una casa. Cuando dos enormes aves se aproximaron y los persiguieron desde el aire, dos de los pequeños escaparon ilesos, pero Marlon Lowe, un chico de 10 años de edad, fue alcanzado por las garras de una de las aves, que lo levantó más de medio metro mientras lo sostenía de uno de sus hombros. Marlon dio toda la batalla que le fue posible, y gracias a ello el ave lo soltó dándole la oportunidad de huir. Por la descripción que dieron los chicos, hubo quienes dijeron que el ave no era otra, sino que el Thunderbird. En tiempos mucho más recientes, Alaska se vio asediada por rumores del supuesto avistamiento de una enorme ave de más de 4 metros de largo. Los testigos afirmaban que dicha criatura era algo que parecía salido de una película de dinosaurios. Aquello fue tan mencionado y la población estaba tan exaltada que incluso se difundió la información en un periódico local. Angelo Caparella, ornitólogo de la Universidad de Illinois, aseguró que la existencia de aves tan grandes en Norteamérica es improbable. Esto se debe a que no existiría suficiente alimento, sobre todo en las regiones en las cuales se han reportado los avistamientos. Además dice que con los instrumentos que existen hoy en día para vigilar los cielos, una especie tan grande como el Thunderbeard no podría pasar desapercibida por mucho tiempo. Confundido con muchas otras especies de aves grandes, el Thunderbird sigue siendo venerado por los nativos que creen que viaja con las tormentas. Y un misterio para todos nosotros que nos asombraríamos si alguna vez podemos ver alguno. Recuerda que estás en el único canal que te presentará la historia de todas las criaturas criptozoológicas que existen en el mundo y la historia. Suscríbete, comparte el video y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando suba el nuevo episodio. Sigue viendo mi contenido, estás en Oxlack Investigador y juntos somos la Legión Oxlack. Hola a toda la Legión Oxlack de Monterrey, les tengo una super noticia, jamás he ido a su ciudad, es la primera vez que voy a ir el 4 de noviembre y qué mejor... Que sea en un evento y este es el primer evento paranormal ovni, expo paranormal ovni En donde les voy a dar una conferencia, les voy a llevar regalos Vamos a tener un stand para que nos tomemos fotografías, firmemos autógrafos Les voy a presentar mis libros de criptozoología Un estudio que he realizado sobre criaturas extrañas en toda la república mexicana Y les voy a llevar una sorpresa más Así que allá nos vemos 4 de noviembre en la primera Expo Paranormal OVNI, en donde habrá otros compañeros eh, investigadores del fenómeno OVNI y del fenómeno paranormal. Así que acá abajo en este video les voy a dejar el link para que chequen el programa y vean los, los otros expositores. También me parece que va a haber muchas cosas para que ustedes compren cosas de terror, de extraterrestres, va a estar increíble, va a estar muy padre. Así que ya nos vemos, el primer evento... Expo Paranormal OVNI 4 de noviembre Allá los veo, voy a realizar algunas Investigaciones allá en Monterrey Para History Channel y sobre todo esto Les voy a contar, así que toda la legión Oxlack no que sea de Monterrey Y áreas cercanas, allá nos vemos Ese día por favor, 4 de noviembre Quiero recibirlos a todos Y llevarles regalos y agradecerles Tanto cariño que le han tenido a este canal Y tanto apoyo que me han brindado Durante tantos años, primera vez que voy A Monterrey, así que allá nos vemos es el 4 de noviembre en la Expo Paranormal OVNI.